Muchas gracias, Presidente. Reiterar las gracias a todos los grupos por las enmiendas que nos han presentado, porque se ha visto una verdadera vocación de mejorar el texto, de, de reflotar y de recuperar las políticas públicas de cooperación internacional, porque se entiende que son necesarias y se entiende que los recortes en los últimos diez años han tocado de muerte estas políticas internacionales y, por tanto, me alegro de eh, que finalmente hayamos podido llegar a un consenso. Hemos llegado a una transaccional firmada por todos los grupos de la Cámara, que agradezco muchísimo y que voy a entregar eh, ahora mismo, y que ha intentado recoger mm, todas Quizás no, pero muchas de las peticiones que los grupos nos hacíamos, nos hacían. En el caso del Partido Popular, por ejemplo, hemos recogido las ponencias que se han hecho en el Senado eh, ciertamente creemos que ese texto, que también en su momento se trabajó con las ONGs y con los distintos grupos, esos textos nos pueden ser de ayuda. En el caso de Compromís, hemos tenido en cuenta los porcentajes y hemos corregido nuestra moción en cuanto a números absolutos que dábamos y que creíamos también, eh, igual que el PSOE, que eh, hacía falta, quizás, hablar más de porcentajes y menos de números absolutos. En el caso de la Coalición Canaria, Agradecemos enormemente la enmienda porque era muy pertinente en la exposición de motivos explicábamos la necesidad de esa política común en la Unión Europea por lo que respecta a la migración para que no haya esos desequilibrios entre las distintas naciones y creemos que eran del todo pertinentes. En el caso de Ciudadanos hemos aceptado la enmienda sobre cambio climático, que también es una política transversal muy importante y que creíamos que tenía que estar presente. En el caso del de PSOE hemos uh, aceptado la enmienda que hace referencia a los objetivos de desarrollo sostenible por lo que respecta al Front Prode y también en otras partes de, del redactado, de, nuestras, de nuestros puntos, de la moción que creíamos que enriquecían sus enmiendas y también agradecer al PNV, que aunque en este caso no nos había hecho ninguna enmienda, sí en su momento presentó una moción sobre la necesidad de financiamiento de la UNRUA, de apoyar a la UNRUA, a esa agencia para los refugiados palestinos y que eh, bueno, esta moción se aprobó, se aprobó en el Senado, hemos citado en nuestra propia exposición de motivos y es inspiradora pues de este último punto que parece que sí aceptan todas, todos los grupos, sobre la necesidad de incrementar el presupuesto de la UNRWA de forma inmediata y urgente. Gracias.